Es importante conocer esto que se había desarrollado en las últimas horas, la utilización de la biotecnología para la producción de soya, pero que está destinada exclusivamente a la realización del biodiesel, los biocombustibles. Esto va a permitir, mediante un previo análisis que se desarrollaba por parte de las autoridades del Ministerio de Hidrocarburos, un ahorro en la subvención de aproximadamente 100 millones de dólares al año. El gobierno nacional autorizó el uso de biotecnología en la producción de soya que tendrá como uso exclusivo la elaboración de biodiesel. Con esta medida se pretende bajar la subvención a este carburante y aumentar la producción del combustible verde. El anuncio lo realizaron la pasada jornada en Santa Cruz, donde el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, adelantó que la inversión para todo el desarrollo del proyecto de biodiesel es de más de 2 mil millones de dólares, de lo que entre un 80 y un 90% corresponde al sector privado. Explicó también que actualmente existe una superficie de producción de soya de 1,3 millones de hectáreas en el departamento de Santa Cruz, que no deben ser afectadas porque ya tienen un destino, que es el mercado interno y de exportación. Añadió que mediante la autorización del uso de biotecnología se pretende incentivar el incremento de la frontera agrícola en 250 mil hectáreas más, es decir, un 20%, cuya producción se destinará a otro mercado, que es el del biodiesel. Recordemos que la Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien establece en su artículo 24 que se deben desarrollar acciones de protección del patrimonio genético de la agrobiodiversidad, prohibiendo la introducción. Producción, uso, liberación al medio y comercialización de semillas genéticamente modificadas. La norma también señala que se deben desarrollar acciones que promuevan la eliminación gradual de cultivos de organismos genéticamente modificados autorizados en el país. Para todo el desarrollo del proyecto de biodiesel se estima una inversión de más de 2 mil millones de dólares que contemplan la infraestructura agrícola, industrias, maquinaria, entre otros. Para el ministro de Hidrocarburos, el reto sería ahorrar 100 millones de dólares al año, además de que el biodiesel da mayor seguridad y soberanía energética. Aparte, se está comprando un diésel verde que es más barato, dejando el diésel negro, que es caro y del extranjero, según indicó.